Si tú estuvieras conmigo, eh, todo fuera normal, baby. Oh, oh, oh, si tú estuvieras junto aquí conmigo, oh, oh. si tú estuvieras junto aquí conmigo. Oh, oh. Si I'm